No hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprender. Marie Curie En el programa de hoy, Stop. Ne-experiencia. Movilidad y mecatrónica en Navarra, Stop. Soluciones tecnológicas, Stop. Nighttech, eficiencia y sostenibilidad, Stop. Lo nuestro. Hongo de preciado valor culinario, Stop. Gastronomía y cultura, Stop. Diamante negro desde la edad antigua, Stop. ¿Sabías que Oportunidades laborales en el extranjero. Stop. Trabajo para retornados. Stop. La red EURES vehículo para el empleo en Europa. Stop. Con N de Navarra. Fui sobre Navarra. Stop. Golosos premios. Stop. Participa en nuestras redes sociales. Stop. Nexperiencias. Nexperiencia. Nitec. Nexperiencia es el Centro Tecnológico Especializado en Movilidad y Mecatrónica de Navarra. Su propósito es generar oportunidades de negocio sumando funcionalidad, eficiencia y sostenibilidad en sus productos y procesos. Su principal reto, desarrollar el sector de la automoción como una de las líneas estratégicas de Navarra en el marco del ecosistema europeo. NITEC es un centro dedicado a la movilidad y a la mecatrónica, básicamente. Eh, entendiendo movilidad como los conceptos asociados a automoción, pero también a los nuevos conceptos de, de movilidad, y luego mecatrónica, eh, más relacionado con industrias y todo lo que tiene que ver con procesos de digitalización, fabricación avanzada, inteligencia artificial. Realmente tenemos tres sedes, una que está donde estamos actualmente, en el, de, en el campus de Rosadía pegados a la Universidad Pública. Tenemos otra sede en Noain, al lado del CEIN y otra sede en Estella. Cada una de ellas está, digamos, tiene una actividad un poco diferenciada. En nuestro caso, aquí en la Rosadía, en Tajonar 20, nos dedicamos a los ensayos de componentes de automoción y bueno, están nuestras oficinas generales aquí. Eh, no hay. nos ocupamos del desarrollo de materiales, nanofabricación, recubrimientos y desarrollo software y hardware. Y en Estella tenemos un centro que fundamentalmente se dedica a la impresión funcional. Entonces, bueno, son hay muchas tecnologías que ahora mismo nos van a abrir puertas, como pueden ser todo aquello relacionado con la movilidad eléctrica. Es el momento en el cual está ocurriendo la transformación del vehículo convencional al vehículo eléctrico, es el momento en el cual la movilidad general se está transformando. Entonces, todo lo que tenga que ver alrededor de eso, desde eh, el diseño, desde el, el testeo de esos módulos, hasta la simulación de lo que puede ser después un vehículo con esas características. Entonces una eso, que ahora mismo está muy involucrada. Necesitamos todavía hacer mucho más esfuerzo. Es lo que el mundo y, y Europa están demandando y, y, por supuesto, queremos estar ahí. ¿no? Por lo tanto, es el momento clave y consideramos que crear un ecosistema, con, eh, siendo fuertes en tecnologías, pioneros en, en ciertos temas que son punteros, va a hacer que Navarra sea considerada, bueno, pues, eh, eso, ¿no? eh, una, una región eh, lo suficientemente importante como para que alberguemos todos esos nuevos desarrollos asociados a la, a la nueva movilidad. Y esperamos eh, bueno, pues estar ahí, ¿no? en la cresta del de, aula. lo nuestro, Gurea. Para buscar el origen de la trufa negra hay que remontarse más de 15.000 años. Ya los faraones la consideraban un preciado alimento. Se la conoce también como el diamante de la cocina y a día de hoy es un hongo de importante valor culinario que tiene su propio espacio en la gastronomía navarra. Mira, estamos en el Museo de la Trufa de Metauten, un museo que se inauguró en el año 2007 y lo que hacemos aquí es un poco divulgar el mundo de, de la trufa, ¿no? pues todo, desde la gastronomía, absolutamente todo. Bueno, pues mira, eh, la trufa es un hongo y como tal, bueno, pues eh, necesita lo que es, eh, pues alimento, ¿no? como, como queremos decir, está bajo tierra, no está sobre la tierra, entonces para, para conseguir alimento lo que hace es una simbiosis con los árboles, eh, concretamente con la encina, avellano, con roble, con cascajo y la trufa, lo que, eh, el, el árbol lo que aporta la trufa es el alimento y la trufa a cambio lo que hace es, eh, también aparte de aportar nutrientes, hace una limpieza en la superficie debajo del árbol y lo que hace es evitar pues, malas hierbas, un poco para que la sustancia, el alimento, para que entendamos todos, vaya directamente al árbol y a la trufa. sí bueno Aquí en la ventana de lo que es, es la zona gastronómica del Museo de la Trufa, eh, bueno pues estamos conjugando dos tipos de productos, la trufa que es una exquisitez con otras exquisitez que son los productos de Navarra, ¿no? desde el pimiento del piquillo, bueno, eh, también, bueno, eh, patorrillo, ajo arriero, lo que son callos, paloma torcaz, eh, jabalí estofao, un poco todo producto de la tierra, ¿no? Y, bueno, hemos visto que, y estamos probando que, que la conjunción que hemos hecho pues es, es extraordinaria, es un sabor, vamos, extraordinario. ¿sí? Como centro de la trufa, desarrollamos eh, actualmente cuatro tipos de actividades. Vamos siempre pues, ampliando, buscando nuevas, pero ahora eh, la reina es un poco la trufa experiencia, ya que estamos en, en época de trufa, la Tuber melanosporum, y es la reina, ¿no? Lo que hacemos es vamos a ver eh, a las truferas, a buscar con perro lo que son las trufas. Eh, luego también tenemos un poco de cultura y trufa, que hacemos aquí un poco en el valle, unos paseos guiados con nuestros guías. Hacemos visitas guiadas en el museo, degustaciones, hacemos comidas truferas, colegios, eh, tenemos en proyecto, vamos a hacer experiencias específicas para los colegios, vamos a contactar con ellos, lo que pasa por el tema actual de salud, pues lo hemos paralizado un poco, pero bueno, un poco, un poco de todo. Nada, pues aquí os esperamos a todos los que queráis conocer el mundo de la trufa, eh, gastronómicamente, un poco de información, todo lo que queráis. Y sobre todo, si queréis contactar con nosotros, pues a través del email info museodelatrufa.com o la web www.museodelatrufa.com. Muchas gracias a todos. ¿Sabías qué? ¿Basene quién? Bueno, pues eh, la gente debería saber que la red EURES es una red de cooperación europea de servicios de empleo. Estamos los servicios de empleo de 31 países europeos para facilitar la movilidad laboral de los europeos dentro de, de Europa, entre distintos países y eh, como servicios de empleo que somos eh, atendemos tanto a las personas interesadas en esa movilidad laboral de buscar otro trabajo para irme a, a vivir a otro país como a empresas interesadas también en reclutar gente de otros países como somos servicios de empleo que nos ponemos en común en esta red eh, funcionamos como si fuéramos oficinas de empleo digamos eh, a nivel local eh, eh, ¿Personal especializado en EURES? Pues estaremos entre 900 y 1.000 personas en todo el continente euro, Bueno, en todos los países que sumamos la red EURES. Eh, y, y luego, localmente, funcionamos como si fuéramos oficinas de empleo. Somos como asesores, orientadores, informadores de eh, estas personas o empresas que están interesadas en la movilidad laboral. Por eso, eh, dentro de pertenecer a nuestros servicios locales, autonómicos, regionales de empleo, eh, ese sería ese primer contacto para personalizar la atención. Por otra parte, como decía antes, eh, somos eh, parte de nuestros servicios autonómicos de empleo, por tanto eh, el acceso, por ejemplo a mí que soy la consejera en Navarra, sería a través del Servicio Navarro de Empleo hay opción de a través de cada oficina de empleo contacta, tener un primer contacto con esa oficina de empleo y ya de ahí si hace falta ya sería el contacto conmigo pero mis datos de contacto también estarían en la web que tiene EURES España ahí estamos todos los consejeros de España y Navarra pues saldría yo, está mi correo electrónico, mi teléfono, ahí estamos. Con N de Navarra. Quiz, Nafarroako, Nerequín. Los participantes entran en el sorteo del lote Yo también soy Nex. Participa y hazte con el tuyo como lo hicieron otros. Los Zaku Zaharrak, personajes de aspecto corpulento con la cara cubierta y embutidos en sacos de heno, son los protagonistas de los carnavales de... ¿Cuál es el nombre del arquitecto navarro que se encargó de la remodelación de la estación Puerta de Atocha de Madrid? ¿En qué localidades navarras existen centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED? Recuerda que los participantes entran en el sorteo de lote Yo también soy NEXT. Participa y acte con el tuyo como lo hicieron otros. Y en el próximo programa... Urrengo Programan... Bueno, Intias eh, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias. Somos una sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra y estamos incluidas dentro de la Corporación Pública Empresarial de Navarra. Eh, Reino Gourmet es una marca creada por el Gobierno en el año 2007 que ampara eh, eh, productos con certificación de calidad ...como son todas las denominaciones de origen, indicaciones geográficas... ...pero además otros productos que no tienen certificación de calidad... ...ni reconocimiento en Europa ni en España... ...pero que eh, son muy importantes en la gastronomía navarra. Entre otros...